Para hacer las sombrillitas vamos a tomar una cinta papel de 3 centímetros, vamos a medir 11 centímetros y cortamos. Voy a tomar el rasgador y lo voy a hacer por esta parte más angostica y rasgamos así. Vamos a colocar un palito de brochet y lo vamos a pegar con cinta. Vamos a dar vuelta o a enroscar y volvemos y pegamos. Estos son ideales estos adornitos para anchetas o canastas. Nos quedaría así. Voy a hacer un azul, medimos los mismos 11 centímetros, cortamos, de nuevo volvemos a rasgar y volvemos a pegar como lo hicimos con la amarilla. Damos vuelta y pegamos. Ahora lo que voy a hacer es pegar acá un palillo con un regalito, este regalito lo hice con un cuadrito de copor de 3 centímetros de espesor, lo que hice fue borrarlo y lo decoré así con cinta papel, como se decora un regalito acá lo pegué y vamos a dar vuelta así pueden colocarle imágenes lo que deseen en la sombrillita y pegamos acá en esta parte para asegurar bien a hacer lo mismo, cortamos 11 centímetros, cogemos un palito pegamos la imagen rasgamos la cinta y pegamos así como hicimos con el regalito me parece que son muy novedosas estas sombrillitas para decorar, ahora vamos a tomar un pliego de papel seda voy a abrirlo porque vamos a utilizar solo la mitad hacer o les voy a enseñar a hacer abanicos para las anchetas o para colocarle a bolsas de regalo vamos a tomar esta punta y la llevamos hasta acá que salga así doblamos hacemos el quiebre tomamos esta parte y la llevamos hacia esta así doblamos así de nuevo volvemos a doblar Ya se le va viendo forma al abanico Volvemos a doblar Doblamos de nuevo Y otra vez Vamos a abrir así Y vamos a tomar de acá Vamos a abrir de acá Así Y vamos a jalar hacia Fuera, las veces que sean necesarias para que quede bien bonito el abanico estos son ideales para decorar bolsas de regalo, regalos, anchetas y pueden hacerlo de varios colores ahora vamos a hacer estas limpia pipas como en espiral con letras, con, con imágenes también las pueden hacer acá voy a tomar un pom y voy a dibujar un corazón y voy a escribir lo Cortamos. Bueno, nos quedaría así ya teniéndolo cortado, vamos a aplicar pegamento blanco o colbón, que es lo mismo? aplicamos también al corazón y vamos a colocarle a este diamantina o mirella dorada la diamantina es la que deseen es opcional y a este diamantina roja o pueden cortar también estas letras en goma eva con brillo vamos a tomar un palito la limpia pipas y un lápiz para hacer el espiral Vamos enrollando así. Voy a abrir acá un poquito. Aplicamos silicona líquida o caliente. Vamos a dejar secar un poquito. Igual voy a aplicar acá en el palillo. Y voy a introducir el palito así. Y termino de envolver o enroscar la limpia. Y acá voy a pegar el lob y el corazón. Le voy a aplicar silicona líquida. Aunque es mejor la caliente porque pega más rápido. Lo voy a pegar acá detrás, pero creo que sería mejor pegarlo adelante. Que creo que mejor. Bueno, ya miran cómo les parece mejor. Y nos queda ahora voy a hacer estos corazones estos ya están secos, estos son pedanos que hice con porcelana fría y estos son en alto relieve voy a utilizar porcelana fría o porcelanitron esmalte rojo y este molde de acetato de corazones Estos moldes son los que se utilizan para los chocolates. Para hacer chocolate vamos a tomar la porcelana fría y vamos a colocarla así. Desmoldamos y cortamos esta parte que sobra. Acabamos de pulir y voy a pintar con esmalte rojo. La porcelana se debe dejar secar para poder pintar. Nos quedaría así. De esto sí sé este que ya está sequito. Ahora voy a hacer frases con limpia pipas. Quiero mucho love, con amor. Voy a tomar la limpia pipas. Vamos a hacer la L, la U la lycia es muy fácil de manejar van a ir haciéndolo así como, como lo hago lo meten así O. vamos a hacer la V si no les parece Fácil hacerlo así, pueden escribir la letra en una hoja y ya le van dando formita con la limpia pipas, también es muy fácil. Ahora voy a pegar esta limpia pipas para poder terminar de hacer la frase o la palabra. Voy a dar vuelta así. Y voy a hacer la E. la voy a introducir acá jalamos y esto la vamos forma ya a la hay. vamos a cortar esta parte que nos sobra Voy a tomar silicona líquida, voy a aplicar acá un poco. Vamos a dejar acá, que sería para hacer el corazoncito. Como pueden ver es muy fácil trabajar con esta limpiopitos con esta partecita acá. Vamos a cortar esta parte. y pegamos así el corazón y listo así nos quedaría, ahora voy a dar vuelta voy a aplicar silicona líquida como les digo acá es mejor aplicar caliente porque se hace más rápido, se pega más rápido y ya pegamos los palillos. Voy a cortar acá o partir esta parte porque está muy largo. Así igual los dos y pegamos acá. Como les digo, súper estos estas regalitos para las anquetas o para las canastas que hacen con dulces con peluche. Quedaría si ya hacen la clase que, que necesiten. Para hacer estos, lo mismo, hacemos un corazón. Pueden hacer con varias imágenes. Esta parte la enroscamos acá. Le damos vuelta ahí. Y ahora voy a tomar el lápiz para hacer el espiral. Vamos dando vueltas así, enrollando así el lápiz, voy a aplicar silicona líquida en esta parte y acá en un ladito, ahora lo que tenemos que hacer es pegar en este lado, pegamos uno, también pueden pegar imágenes animadas si desean, y así terminamos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, compártelo con tus amigos y no olvides regalarme un like. Hasta la próxima.